Hola, muy buenas. En este mini-vídeo vamos a estudiar eh, el riñón, pero ya microscópicamente. Y para ello nos vamos a centrar concretamente en la nefrona, ¿de acuerdo? El riñón va a estar formado por millones y millones de nefronas. La nefrona no es más que la unidad estructural y básica del eh, riñón. Su función principal es la de la filtración de la sangre eh, para eh, formar orina. ¿Qué eh, realizamos en esta filtración? Bueno, pues en esta, realización, en esta filtración lo que vamos a hacer es una excreción de los desechos que van en la sangre, así como la eliminación del exceso de agua que haya también a nivel sanguíneo. Y, eh, bueno, pues el producto final de, de, de esta filtración es la orina, como hemos dicho anteriormente. Eh, va a estar constituida la nefrona por dos estructuras, lo que va a ser un corpúsculo renal y también por el sistema tubular. Vamos entonces a hacer un esquema de, de estas eh, estructuras, ¿de acuerdo? Lo primero que vamos a hacer entonces va a ser eh, marcar una línea. ¿vale? De, vamos a poner aquí una línea recta para que quede bien. ¿vale? Entonces, en esta línea recta yo lo que estoy eh, dividiendo va a ser eh, lo que es la eh, zona cortical, ponemos aquí zona cortical de la zona medular. Bien, eh, vamos entonces eh, a comenzar pues dibujando eh, lo que va a ser el glomérulo. ¿De entonces, para ello vamos a dibujar esto aquí. Dibujo así el glomérulo. Perfecto. Y el glomérulo no es más que una red de capilares que estoy representando de esta manera, ¿de acuerdo? Esta red de capilares va a estar rodeada por otra estructura, ¿de acuerdo? Que es la cápsula de Bowman. La, vamos a, la voy a poner a dibujar, la dibujo así. Esto que estoy dibujando aquí en color violeta, ¿vale? Es la cápsula de Bowman. ¿Vale? Es bueno, pues voy a poner aquí, aquí le ponemos cápsula de Bowman, ¿vale? y aquí tenemos el glomérulo. ¿Vale? Todo esto, ¿vale? Es lo que me va a formar el corpúsculo renal. Que lo pongo aquí, corpúsculo renal. Bien. Eh, la cápsula de Bowman eh, va a tener eh, pues, eh, dos hojas, ¿de acuerdo? Nos vamos a encontrar con esta de aquí, esta de aquí, que es una hoja... Parietal. Y va a tener también esta que vemos aquí, que es una hoja visceral. Bueno, esta hoja visceral es importante porque porque, bueno, eh, va a contener, va a estar en contacto con los capilares, ¿de acuerdo? Y va a poseer unas células endoteliales eh, denominadas podocitos. Ya lo pongo aquí, podocitos. Bueno, pues estos podocitos van a formar una red apretada, ¿vale? con los capilares, de procesos interdigitales, ¿vale? Como si fueran mis, mis, estas, mis dos manos, ¿vale? Y mis dedos. Pues van a formar una red apretada, rodean los capilares, así, tienen esta forma, y eh, lo que hacen es controlar la filtración de las proteínas, ¿vale? Del lumen de las arterias al... Del, perdón, del lumen de los capilares, ¿vale? A lo que es la cápsula de Bowman. Bueno, pues de la cápsula de goma lo que me queda es comentaros que hay un espacio entre estas dos hojas, ¿vale? Que es lo que vamos a denominar el, eh, bueno, pues espacio capsular. Vale, a ver si me queda aquí, espacio capsular. Ponemos aquí. Espacio capsular. Bien. También eh, la sangre, eh, hemos dicho que el glomérulo era una red de capilares, ¿vale? Entonces la sangre va a llegar al glomérulo a través de esta arteria, ¿vale? Es una arteriola que denominamos arteriola aferente. Y la sangre una vez filtrada, bueno, pues va a salir también por otra arteriola, ¿vale? Que será la arteriola eferente. Ya lo ponemos así. Bien, esto en cuanto al corpúsculo renal. Pasamos entonces a lo que es el sistema tubular. Bien, pues el sistema tubular ¿sí? nos vamos a encontrar, en primer... es continuación de la cápsula de Boma y nos encontramos con lo que denominaremos ¿sí? túbulo contorneado proximal, ¿sí? que estoy dibujándolo aquí. Perfecto y lo pongo así con estas iniciales, túbulo contorneado proximal, ¿de acuerdo? Este túbulo contorneado proximal se va a continuar, pues se nos va a continuar con lo que se denominará el asa de Händel. vale Esta asa de Händel va a tener dos... Eh, porciones, lo que es, esto le vamos a denominar nosotros asa perdón, un momento aquí, este es el asa de Henle descendente y aquí nos encontramos con el asa de Henle ascendente. Bien, esta asa de Henle, de Henle ascendente se va a continuar ¿de acuerdo? con lo que se denomina el túbulo contorneado distal, que también va a describir una serie de bucles, ¿vale? a ver si nos sale bien, lo que perfectamente me ha quedado bien, describe una serie de bucles, Y uno de esos bucles tiene una característica y es que va a eh, contactar con la arteriola aferente y la eferente. ¿vale? Este es el túbulo contorneado distal. ¿vale? Este túbulo contorneado distal se va a continuar ¿vale? con otro conducto que dibujo aquí. y que será el eh, túbulo colector. Pongo aquí, túbulo colector. Bien, este túbulo colector, ¿vale?, se va a dirigir hacia el vértice de la pirámide, ¿vale? y confluye, va a confluir con otros eh, tubos, eh, tubulos colectores, en el extremo de la papila, ¿de acuerdo? Aquí al final irá al extremo de la papila. Bien. Entonces, eh, podemos diferenciar eh, estructuras eh, dentro de la nefrona, estructuras que van a estar en la zona cortical y estructuras que van a estar situadas en la zona medular. En la zona cortical nos vamos a encontrar con el corpúsculo renal, el túbulo contorneado proximal y el túbulo contorneado distal. Vale, mientras que en la zona medular nos vamos a encontrar con lo que es el asa de genle, tanto descendente como ascendente, como los túbulos colectores. ¿vale? Y ya para finalizar, simplemente comentaros que el túbulo colector en contacto con la arteriola eferente y aferente ¿vale? me va a formar lo que conocemos como aparato justaglomerular. ¿De acuerdo? Pues nada, hasta aquí este mini vídeo. Eh, te animo a compartir todas tus dudas en el foro, ¿vale? O bien en clase. Hasta el siguiente vídeo, chicos.